Hola, Dios te bendiga, te invito a entrar a este live, a compartirlo, a dejar un comentario. Eh, vamos a adorar al Señor hoy juntos. Hoy, primer día de enero, primer día de 2021. Hemos comenzado el año y quiero que podamos darle una adoración al Señor hoy en este primer día. Así que donde sea que te encuentres, donde sea que estés, sea en tu carro en tu sala, en tu cocina, usa este momento para entregarle una adoración al Señor, usa este momento para decirle, Padre, quiero tomar el primer día del año para rendir rendir mi corazón en adoración, para darte hoy mi mejor alabanza, Gloria a Dios, así que comparten el live, Gloria, a Dios. si van a adorar junto aquí conmigo, manden un corazón amarillo, así estamos todos que nada ya la tenía aquí seteada no pararé por el grupo gracias Yo tengo que seguir Tengo que buscar más No me conformo Yo no me conformo Buscando cada día más y más de lo que tenías ayer Si hay alguien aquí que quiera más seguir buscando más y más bendición del Señor, el Señor siempre tiene cosas mejores para nosotros y el que Él te dé una bendición que estabas esperando no significa que mañana no hay una gloria mejor, no hay una gloria mayor, pero está en ti buscarlo, está de ti salir y encontrar esa bendición, arrebatar esa bendición. jóvenes que este año quizás tengan muchas metas y tengan muchos planes, recuerda de siempre poner todo lo que vas a hacer en las manos del Señor, presentarlo ante del Señor y decirle, Padre mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo quiero, pero Señor no es lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres, y entrégale esa lista, esos planes esas metas, entrégaselas al Señor y vas a ver cómo este año la mano del Señor va a orar en tu vida va a transformar a tu alrededor tu vida dará un giro 360 te lo digo por experiencia, por propio testimonio cuando uno pone los planes en las manos del Señor Él hace su voluntad y su voluntad siempre, siempre será la mejor y aunque digamos, ay no, es que así no lo quería O oh, primero yo quería estudiar y después trabajar No quería trabajar primero El Señor conoce, Él conoce el futuro Y Él sabe el por qué hace las cosas Él sabe por qué pone el proceso, los problemas A veces el es necesario para entender que no es con nuestra propia fuerza no es con nuestra inteligencia que vamos a lograr algo sino que es con las fuerzas del Espíritu Santo es con el Espíritu Santo Gloria a Dios quiero eh, adorar con ustedes una alabanza que estoy escribiendo y todavía no ha salido, nadie le ha escuchado, pero para empezar el año quiero adorar esta alabanza aquí con ustedes, así que... pasando por un momento donde yo no estaba hablando con el Señor, no estaba orando, no estaba buscando al Señor. Y en eso yo sentía como el Señor me abrazaba y me decía, vuelve a hablar conmigo, vuelve a entrar en mi presencia, vuelve a orar como orabas, vuelve a buscarme como me buscabas. Te conformaste con tan solo pequeño que te entregué volver a tu presencia por sus comentarios, por compartir este live le invito a suscribirse a mi canal de YouTube Dianet Méndez te invito también a compartir este live este video eh, vayan a ordenar sus camisetas de Adórale Ya Viene el Rey en dianetmendez.com eh, tenemos camisas, gris gorros, mochilas de todo eh, y este Hoy acaba el especial de los de las sudaderas edición limitada. Que tienen mi nombre firmado. Con el Adorale ya viene el Rey. Están a 33 dólares. Eh, van a subir ya otra vez mañana. Así que ve, cómpralo. Eh, y los quiero mucho. Los amo. En el amor de Cristo. Espero que les haya gustado la alabanza. Lo estoy trabajando. Eh, un abrazo fuerte desde aquí. Y nos vemos en el próximo live.